Rojinegro somos un colectivo familiar que desde hace más de 15 años trabajamos en la construcción de un espacio donde buscamos promover la autogestión, la difusión del pensamiento y la acción libertaria. Les invitamos a conocer nuestro proyecto. La distribuidora libertaria es donde producimos, distribuimos, intercambiamos y exhibimos todo aquel material artístico, académico, sonoro o visual que promueva relaciones de apoyo mutuo y de solidaridad que estimule la filosofía, hazlo tú mismo. Asimismo, participamos y apoyamos la creación y realización de espacios contraculturales, políticos y sociales. Como conciertos, foros, ferias, cineclubes, centros sociales. En el taller de serigrafía Estampando Conciencia, facilitamos con herramientas adecuadas la producción y creación de material gráfico de buena calidad e independiente para la difusión y propaganda. Además, trabajamos con artistas y movimientos sociales. Ofrecemos servicio de serigrafía artística, editorial y publicitaria. En la editorial es donde editamos, diagramamos y publicamos distintos proyectos que permitan reflexionar, debatir y difundir el pensamiento libertario y las prácticas anarquistas. En el Centro de Documentación Ácrata difundimos el pensamiento libertario, apoyamos grupos de estudio y otros proyectos editoriales. Contamos con más de 500 libros, fanzines y periódicos aportando desde la biblioteca a la transformación para la construcción de un mundo libre, aquí, aquí y ahora. Estamos ubicados en un local en la ciudad de Bogotá, en un barrio de fácil acceso donde hemos podido hasta el momento consolidar el proyecto que es nuestra apuesta de vida dentro de la búsqueda de una mejor forma de relacionarnos con otras personas, colectivos y organizaciones dentro y fuera de Colombia. El propietario del local nos ha informado que no renovará el contrato de arrendamiento porque pondrá en venta el local. A lo largo de estos años tenemos un acumulado en trabajo con proyectos sociales que hemos consolidado, siendo un referente y al mismo tiempo se ha acreditado el espacio físico del local. Al no tener la carga económica del arriendo, nos ayudaría a potenciar de una manera más amplia el taller de serigrafía como herramienta de formación para la indagación creativa mediante diferentes técnicas. Screen, stencil, encuadernación, dibujo y tener un mayor alcance y beneficio para las organizaciones, colectivos y comunidades cercanas y expandir esta formación a otras dentro de la filosofía que hemos venido trabajando. Decidimos hacer un llamado a la solidaridad y el apoyo mutuo para poder comprar el local y de esta manera garantizar la continuidad del proyecto ya que esto no solo nos afecta como colectivo, sino también a la comunidad con la que trabajamos, artística, cultural y creativamente. Sabemos que, que la solidaridad, solidaridad existe. existe.